Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a World Thunder, esta vez dominación batalla del bosque de Hurgen. Hoy vamos a salir. Últimamente me he dado por jugar con los tanques rusos. Estoy terminando de fulear el BMP-1. Vamos a salir con un BR de 7.3. Venga, arranca BMP-1. Aquí, como siempre partimos rápidamente a conquistar pues tenemos un tanque rápido como en esta ocasión, este BMP vamos rapidito a por la zona A siempre vamos, en fin, si es este, el, suelo siempre ocurrir lo mismo, rara vez solamente cuando suele haber una zona en medio o dos zonas una por atacar y otra por defender pero habiendo tres zonas, todo el mundo suele optar rápidamente por ir por rápidamente a conquistar primero a la zona que tiene más cerca y ya después a partir de ahí unos optan por avanzar hacia B y la mayoría, pues muchos casos, por lo menos de lo que vengo yo observando, después de tantas y tantas partidas, venga, conquistando la zona A, pues es, es ir a por C. Yo en mi caso, teniendo un vehículo como un BMP, que esto es una lata de anchoas, <ríe> tiene apenas blindaje, venga, zona de artillería tan cerca ya me la pueden tirar esto este rápidamente si le cae no va encima se acabó la partida venga capturamos, vámonos de aquí vamos avanzando poco a poco bueno mis compañeros ya están tomando fe. este escenario tiene una particularidad puede ser muy rápido por la calle de en medio venga vamos apoyando el tanque eh, pero es sobre todo, si dominas la parte alta de la izquierda, es una zona de campeo de lo más de lo más espectacular, porque estás en alto. La otra zona que nos pilla más a la derecha, suele estar pues, a un nivel más bajo. Te camuflas bien, tiene bastantes valles o bastantes caídas de terreno. Venga, seguimos avanzando poco a poco pero en la otra zona estás en alto, si te cubres bien entre algunas rocas que hay en los árboles, pues te puede salir bien la jugada venga, por aquí ya puede algún pajarito, puede aparecer 250, buena distancia venga, ahí tengo a la derecha, tanques medios, ese ahí arriba, un cazacarros abajo al C aparte antes había visto unos tanques ligeros venga, venga, ese está más cerca, a por ese siempre que esté más cerca tenemos más posibilidad de poder acertar venga por ahí se ve la fiesta ya no me puedo exponer lo más mínimo con este bmp somos muy blanditos no tenemos blindaje eh, apenas así que venga vamos eso que venga por ahí por ahí ahí tema que dispara venga vamos a cubrirnos venga por ahí algún compañero Venga, por ahí van avanzando. bien. tanque, el cazacarros está por ahí. Venga, ese y ese dos. Ese compi avanza por ahí. Bueno, ahí se ve un campero. Un tanque ligero. Ya bastante lejos en F5. Por ahí. Venga, otro más, un centurión. Y otro más, un tercero. Venga, yo por aquí. Este flanco está más cubierto. Venga, a ver si vas por aquí. No te asomes tanto. <risas> Venga, por ahí estamos más cerca de bebé. venga, vamos a ver qué nos encontramos por ahí hay meneo ¿qué hay por ahí? Ay, me ha parecido ver algo a ver, a ver por ahí, por ahí ese está muerto y con tanto humo ya no se ve nada bueno, lo que parecía o pareciese que pasaba por ahí, ya no está no lo veo, venga, mi compañero tanque americano, avanza por ahí venga por ahí no veo nada venga, vamos a ver ¿Qué es eso? Un Tiger Venga, cebollazo Misil Venga, vamos Ahí va, estupendo No bueno, lo ha matado la primera Pero el misil ahí es efectivo, estupendo Le dispara, le dejas atontado Y en segunda distancia Pues le tiras el misil Si la primera no has podido dar Estos proyectiles que dispara este PMP Venga, artillería Son muy efectivos cuando pillas a relativamente cerca cualquier carro ya sea un tiger pero si lo veis de lateral ya perfecto wow, tanque pesado está justo ahí prácticamente lo tenemos ahí venga humo vamos a posar no ah. venga venga venga venga vamos a, vamos a aprovechar el humo venga rápido vamos a quitarlo venga ese con pies mío venga ahí ahí ese compañero venga estupendo avanza, pues estamos cerca de B tomando B, muy bien oh, por ahí ha caído uno cerca venga, vamos a ver nadie por aquí nadie por allá no hay una mierda venga por aquí pues sí, empieza tomando B estamos ahí cerquita venga, tanque medio oh, eso está muy cerca Venga, ahí está B, vamos, a pisar la raya venga, detrás de esta casa vamos, rápido ahí, perfecto venga, un poquito de B bien dos bases al loro estamos aquí muy expuestos esta es la zona de campero habitual este tanque también es buen tanque para campear bueno, con los misiles no tanto, yo prefiero un tanque que sea más efectivo de proyectiles, los misiles mientras, mientras esta se ¿eh? ¿qué es eso? ahí se mueve algo, ¿qué es eso? venga, dispara, vamos a por él venga, ¿qué es esto? ¿qué es esto? otro Tiger, misil. venga, misil, como antes bien, estupendo, misma jugada ¡Oh! jpz de dónde ha salido. Pues sí, pues del campeo. <risas> Joder, macho. Sí. Pues nada, yo hubiera hecho lo mismo. Venga, es ISS. vamos a sacarle un poquito de tiempo que no le damos vidilla. Este 7.0 de BR. Pues ese tío, si estaba yo en B. Venga, muchachos, un esfuerzo más y relativamente cerca, no estaba muy lejos. 100, 300, venga B4 B4 aproximadamente, B4, B5, mejor, es decir, B4 campe, campero por ahí está el tío, venga, y ese 3 avanza Esto, venga, a ver si, ese cazacarros que está por ahí, a ver si ha visto mi mensajillo y entretiene un poco a SJPZ si no ha caído si ha caído no me he dado cuenta y si no pues puede ser que esté ahí Venga a ver si ese hombre, ese colega Hace ese trabajillo y nos deja a nosotros libremente ¿Eh? ¿Qué pasa en la zona? A? Bueno, se están comiendo la zona a. Bueno, la partida va bastante bien Venga, avanza, avanza Venga, a ver quién está en la Ah, se queda en blanco, bueno eso significa que la estamos tomando y nos han matado si se puede en rojo ya sabemos que hay alguien ahí, venga, pues estamos cerca de la zona eso qué es, venga un cadáver venga ese cazacarro sigue por ahí arriba, peinando la zona, se está acercando a donde más o menos SJPZ, venga reventón pues ese tiro ha venido desde lejos, casi desde la carretera, un poco más afuera, no viene, no, le, le ha dado por el lateral, sí, sí, venga, ahí ese dos tomando la zona, pues venga, nosotros también, nos giramos, damos, venga, de frente a la carretera, siempre, alguna de estas casas, la presión, la no, eso a ver ese se ha escondido bien, venga, atención, en la zona capturada campero sigue ahí, S y S2 se ha cubierto bastante, quieren que, ah muy lejos tío hombre C también está disponible, venga vamos a por C venga esta partida está cogiendo muy buen ritmo, muy bien mira eso la vemos, 1, 2, 3, 3 y bueno un cuarto saliendo, un tanque pesado saliendo desde nuestro respawn venga, un tanque medio, pisando B, y toma ha tomando B venga, a es nuestra, hay que ir A por C, ya venga, un avioncito, dos aviones por ahí, haciendo la cobertura muy importante la aviación venga, ya estamos en C, casi casi, venga por aquí, venga por allí por este sitio, por este sitio, a este huequecillo nos protegemos de los camperos de la derecha pero como nos salgan por aquí, por la izquierda pues estamos jodidos, venga, vamos a tomarse rápido. Tomamos y nos largamos, si no nos matan. Venga, ese avión por ahí haciendo su trabajo. Bombardero, venga, estupendo. Muy bien, venga, nos queda poco. Listo, zona capturada. Venga, cuatro, cuatro bases capturadas, muy bien, estupendo. Venga, no nos atasquemos, vámonos de aquí. Venga, marcha atrás, trabajo en equipo, muy bien, 600 Este IS es de los que más rápido recarga Tiene también mucha velocidad, mucha aceleración Yendo hacia atrás Lógicamente es un premium, vehículo premium Este no necesitas meterle nada, ya va completo Venga, parece ser que esta parte de aquí está limpia poco a poco venga vamos a ir volviendo a la zona de la carretera a ver si podemos hacer algún de vamos venga venga dos tanques pesados yo soy un tercero venga, un cadáver bah, esto está casi listado muy bien muy bien muy bien venga ya deben de quedar pocos enemigos vamos avanzando no nos maten ya al final de la partida es lo único que ya le pedimos aquí los, a los gallin que no nos maten a esperar nadie por aquí hombre por ahí algo venga marca por ahí pasa alguien venga vamos a ver si le podemos pillar ah, no nos va a dar tiempo posiblemente va ahí está una marca de un justo a mi izquierda Tan lija. ahí listo, misión cumplida Perfecto Muy bien, ese BMP hizo un trabajo estupendo Hasta que ese campero nos dejó seco Guardaros siempre, esa zona es de lo más Vamos a decir, de lo más habitual que se coloquen ahí Venga, cuarto en el equipo 35.097 Muy bien, estupendo Muy buena partida en el bosque de Hurgen estupendo. Bueno, el IS-6 solo nos ha servido para conquistar dos zonas. Trabajo sucio lo ha hecho prácticamente el BMP1. Pues nada, esto ha sido todo en el bosque de los Recordaros que abajo en la caja de descripción tenéis el enlace al Discord del escuadrón Ibis en que yo formo parte. Por si os interesa jugar el escuadrón, pues nada, seréis, seréis bienvenidos. Y os dejo también el enlace de nuestro compañero Dracomianus en Twitch Donde todos los jueves, cuando podemos, emitimos en directo Y jugamos eh, todos los que podemos Bueno, ahí os esperamos Y bueno, también recomiendo más canales de todas las temáticas que nuestro amigo Dracomianus también suele poner Durante toda la semana, ediciones de vídeo, libros, otros juegos, en fin Pasaros por ahí, los recomiendo bueno, esto ha sido todo en el bosque de Hurgan. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.